¿Qué le pasa? Pues Estaban una tarde jugando todos súper contentos y no sabemos qué hizo, pero como que se debió enganchar y se quitó como la... la capa más superficial, la piel, así como si... no, no, no la tenía tampoco, se de enganchar con algo no sabemos dónde porque es todo bastante seguro para que ellos no se puedan hacer daño y... y nada, ahí se, se hizo un poquito de daño. Que te pongo un poco de cremita, sí un ¿Cómo está mi bebé? Ahí abrazadito sí. Vale, vale, vale, vale, Ya está, mi ya está, sí, pica un poquito, pica un poco. Pobrecito mío. Y el último, el último te dejamos. El último te dejamos, te dejamos muy rápido. Una espitana es espita. tú. Oh, Ay, no. Pinchu. O sea, Cógelo más. A ver qué íbamos. No, él no no te al. Le vale. Así abrazar así, así, como Le puedes abrazar Pero Es que te estoy mareando que... O sea, él si la abrazas así Se queda tranquilo Si tiene Es como que Tu cabecita la tienes que poner Junto a la suya Teniendo que Con los cornecitos Mira, sí, sí Dale un besito está Sí, así sí, ¿verdad? Si sí, no te desenteras Muy bien Ay, ya. Un niño muy delicado. ¿Qué fue? fue? ¿Indicamos es una... No está ahí. No ahí. No ahí. No está a